Buenas, buenas, buenas noches. Bienvenidos a Relatos Oscuros. Un abrazo a la gente que nos está sintonizando en sus celulares, tablets, computadoras, pantallas, este, eh, hornos de microondas. ¿En dónde más se puede ver el, el programa este? Celulares. Ya, ya dije. Eh, um, relojes también? Relojes. Sí, relojes también, ¿verdad? Uh -huh. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, VR, yo creo que también se puede ver en VR. estén proyectores. En el cine. En... en pantallas gigantes. Y en todos lados donde nos estén sintonizando, les mandamos un abrazo a toda la gente que eh, vive en México, a toda la gente que vive en Estados Unidos, a toda la gente que vive en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, ¿tú y otros países? En Bolivia, en Perú, ¿ya lo dijiste? Ya. En España, ¿En, en Panamá. ¿Qué más? En Chile. ¿Qué más? Ecuador. ¿Qué más? En... Honduras, Europa. Guatemala. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Exacto. Guyana Francesa, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina. Exacto. Y parece que ya dijimos todo, ¿no? Bueno, Cuba, Haití, Puerto Rico, República Dominicana, Exacto. Jamaica, Trinidad y Tobago, Las Bermudas, este. Las Bermudas. ¿Cuál es la isla, la isla de Argentina? Las Malvinas, las Malvinas, que nos estén viendo también. En, ¿Dónde está la isla de esa de Ecuador? En donde Darwin hizo sus estudios de la evolución. La isla Galápagos. Galápagos. La isla Galápagos. Este, ¿Cuál es la esa isla de Colombia donde este, hay playas chidas? San que, Andrés. San Andrés, a San Andrés. Un abrazo también hasta San Andrés. Y otra isla que te acuerdas sí. El archipiélago de Magallanes Le mandamos un abrazo a toda la gente de allá también <ríe> Hasta ya te fuiste La isla de Pascua, isla de Pascua. Un abrazo a toda la, a la isla Friendship También la isla Friendship también. Un abrazo a toda la gente de la isla Friendship Este A sí. la gente que vive eh, En Bahamas En Bahamas creo que ya dije ¿Nos faltará algún otro? ¿Aruba y Curazo? ¿Curazao? ¿Aso Curazao. ¿Ah, también es en América? ¿Aruba y Curazao? No. Alexa, volumen 7. Hmm. Alexa, ¿dónde se encuentra Aruba? Aruba es un territorio insular de Países Bajos en el Caribe. Oh, Sí, Aruba está en el Caribe y Curazao. Alexa, ¿dónde se encuentra Curazao? Cámara, Alexa, gracias. Mm. Pinche Alexa. Alexa no. Quiere que hasta le pague por hablar, yo creo. En América es la de Pascua, Chile. Eh, me parece que las antillas mayores y menores, dice Electroquico. Eh, eh, bueno, gracias a toda la gente que está aquí. Un saludo para toda eh, América Latina. También para Norteamérica, porque allá hay hermanos en Estados Unidos, en Canadá también, en Alaska en Groenlandia, nos faltó, eh, un abrazo a toda la gente que nos ve también en Europa, en Japón, en China, en Madagascar, en Haití, en, en este, en muchos, muchos lados más. Muchos más. Bueno, el día de hoy le hemos puesto eh, de título a esta transmisión como cuéntanos una historia horrible, una historia horrible. Les vamos a dar algunos ejemplos de historias horribles para que si ustedes han vivido, han tenido una experiencia, una anécdota horrible, pues que no la platiquen. Nosotros vamos a platicar algunas también. El número está en pantalla. Recuerden que si hablan, empiecen a hablar ya por teléfono al WhatsApp, perdón, al WhatsApp, porque si no ya más tarde a, acabamos la transmisión y muchos se quedan sin llamar, sí. Ustedes siempre se deciden casi hasta el final. Y otra cosa, vamos a hacer la, la ley Roxana, la vamos a hacer válida. Por favor, cuando alguien de verdad se extienda en su relato, siempre lo hacen, siempre lo hacen. Pero de verdad, cuando sí ya sea, ya por favor, póngame ahí ley Roxana, Ley Roxana, o vamos a poner la ley, el, ley Monse, la ley Monse, que fue, la señora que nos habló ayer fue Monse. Mm -hmm. Sí, ley Monse o ley Roxana, ¿sale? Sí. Este, para que tengamos tiempo de 10 a 15 minutos las, los, las llamadas y que nos cuenten sus historias y puedan llamar a otras personas, ¿no? Lo hacemos con esa intención de que escuchemos más relatos, más historias que están pendientes y que la gente nos habla. Hoy pueden hablar de historias horribles que les hayan sucedido, anécdotas este, curiosas, anécdotas, que les hayan causado miedo, asco, que hayan experimentado y que haya sido horrible. Miren, ya tenemos una llamada y no le doy. No puede damos... saludar a nadie, a nadie. Hola a todos, gracias por estar hoy aquí. Bueno, ahorita ahorita, Andrea va a saludar. Andrea va a saludar ahorita. Vamos de rapidín porque son las 11 de la noche, estamos en Relatos Oscuros. Oscuras, asco, Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un abrazo hasta Tijuana, mi hermano. Es, es como, como están este, ay cabrón, me pregunto, perdón, la silla. Este, de hecho, ya tenía días eh, queriendo marcar. Eh, de hecho, también, bueno, te iba a comentar eso que también ya ni ni Facebook me avisa ya de las transmisiones. Eh. No, no, no, estamos en shadow vanísimo. Pero qué bueno que la gente que sigue mi transmisión. Y que nos ve cada noche, pues nos busca en YouTube o en Facebook a esta hora, 10 de la noche era la, la cita, pero bueno, hoy empezamos a las 11, luego les explicaré por qué a veces me, me retraso. A ver, les explicaré luego, pero cuéntanos. De hecho, de hecho bueno, eh, sería breve todo, ¿no? Como, como comentaste eso de la ley. Sí. Eh, ya ves que hace tiempo igual les hice una una capirotada ¿no? de todas mis historias pero por lo mismo para contar rápido. ¿Quieres hacer una capirotada eh, de todas tus eh, historias? Sí, la vez que, la creo que fue la primera, segunda vez que, que había marcado que todos en la isla y que dice no, que es que que realmente bien, que cuente bien las historias, pero estaba resumiéndolas por lo mismo. ¿no? Ok, mira, hoy puedes hablarnos de una anécdota horrible que te haya sucedido te has visto un accidente que te hayas resbalado con una caca, que, pues... Eh... Me pise yo solo, ¿no? <risa> <risa> Cualquier anécdota horrible puedes platicárnosla, ¿no? Una mala experiencia, una... <risa> una situación que te haya causado mucha tristeza, algo horrible. De hecho, de es que, bueno, algo triste fue lo que fue la semana pasada que entrar se a la transmisión, se unió en vivo uh -huh. y yo a empezar a comentar y pues era ya estaba, ya había terminado el programa, ¿no? Y de hecho te iba a comentar también eso de la transmisión cuando hablaron de los sueños. Uh -huh. Yo sí que tenía preguntas sobre eso. Um, no sé si como que recuerdo algo de eso, de que la posición de en la que uno duerme también tiene que ver. Es um, mi ¿no? desde que esté los dientes y todo eso. Eh, he soñado, cuando recién falleció mi abuelo, a los días lo soñé, pero nada más lo veía de frente, con una mirada, él me veía fijamente, sin ninguna expresión, eh, y la gente le pasaba alrededor así, como si fuera como en las películas que ponen como cámara rápida, toda la gente pasaba alrededor de él y yo... Abuelo lo saludaba de lejos, y le hacia caras y todo, y mi abuelo nada más viéndome fijamente. Eso fue después de que falleció. Eh, algo similar me pasó, eso fue con ese ese abuelo es papá de, de mi papá, por, por, por el lado paterno. Eh, después, a los años, falleció mi abuelita por, por el lado materno, ¿no? Y me pasó lo mismo de que también la soñé, pero es sin expresión igual, o sea, no me decían nada, no, no, no, no, no ni, ninguna expresión, nada, nada, tampoco me decían nada, y yo les hablaba y no me decían nada. O sea, estás, estás hablándonos de un sueño? De los sueños que tú decías. Ah, okay, okay. a ver, vamos, vámonos rápido con el sueño. Pero... Eso fue, o estoy sea, no sé, resumiendo, pero no, nada más en eso, que los dos me veían fijamente y sin expresión no me decían nada. Eh, cuando, no sé si recuerden que, bueno, creo que no lo comenté, sí, de que mis niños viven en Caborca. O sea, yo me separé de la mamá y todo eso, y se los llevó para allá a la mala, y yo los iba a ver cada mes. Ahorita ya tengo poquito más de año que no los veo y todo eso, pero también me los traía para acá de vacaciones, todo yo estaba en constante contacto con ellos, ¿no? siempre los iba a ver. La semana les mandaba dinero y todo eso. Entonces, una vez que me los traje, para eso ya había fallecido eh, mi abuelita. Y pasamos cerca de su casa, ¿no? Bueno, llegamos a la central, perdí el Uber, llegamos en la madrugada como a las 4 Y me dice mi niño más grande, tiene, en ese tiempo tenía creo que cinco años o seis. Y me dice, papá, para allá vivimos, amparo, ¿verdad? Y yo, sí, por aquí. Y mi niño más chiquito, pa, ahora sí, un amparo? no, okay estás muy temprano, le digo, para llegar a la casa y me dice papá, ¿y mamá Paro y yo me quedé pensando este, pues cómo decirle no? No, no sé la manera de cómo decirle a un niño eso y le dije, ah, papi, este ya, ya falleció y no me dijo ah se murió, ya se fue con mi abuelito porque también eh, el, eh, el papá de su abuelito de ellos, pues la mamá, de, el papá, perdón, de la mamá de, de mis niños, falleció también, y pues ellos sí lo van a visitar al panteón y todo eso, ahí en Caborca, y me dijo, ah, se fue como, se murió con mi abuelito, y yo sí, papi, ya están allá los dos juntos, y ah, y se quedó bien triste, como viendo por la ventana, entonces, este, al día siguiente, pues los llevé para visitar a mis tíos, y todo eso, ahí a la casa de, donde, a la casa de mi abuelita, ¿no? Y en la noche cuando llegamos aquí a la casa, me dijo papá, vi a mamá paro. Y yo me quedé como que ah, creí Yo, sí, papi, pero sí, la vi solita. Y estaba triste. Y yo también me quedé como que ah, creí O sea, como la vio. Y no sé si recuerdas de la historia de la pelota. Fue el él él mismo, pero cuando estaba más chiquito, no hablaba como para contar qué quería cuando saludó hacia la sala en la noche y, o sea que sí si me sacó de onda eso de, de mi abuelita pues eso es, lo estoy resumiendo todo lo más rápido porque así para irme ok, sí, entonces, así, sí, sí y, no sé si recuerdas también pues, lo que te había contado que me tocaba en la puerta aquí el cuarto eh, que me tocaba en la, en la noche y todo eso eh, a la semana pasada me volví a pasar Uh -huh. Ella tenía yo, otra vez eh, me toca la mano y lo que te ha contado también de mi jefe, de que una noche llego y dije, ya no me hace, mm, oh, hey. y yo pues ya sé que qué están, o, y a veces voy, platico con ella, lo que sea. Y otra vez, una noche igual, le volví a entrar el y escucho otra vez, y otra vez fui, perdí la luz del cuarto y no había nadie. Ya como que okay, bueno empezar otra vez las cosas. Ok, entonces sigues pasando. Ya, ya. Sigues pasando Tengo sus un... sucesos extraños. Sí, yo, ya, ya tenía bastante tiempo que no pasaba nada y otra vez. Ok, y, y cuántos hijos tienes? Tengo dos niños. ¿Dos niños? ¿Y los niños no ven los fantasmas? Sí, pues el, el, el más chiquito no me ha tocado sin algún. No me ha tocado que me diga algo, ¿no? De que había visto o lo que sea. Pero el más grandecito, como te comenté, con esa chiquito que saludó hacia la sala en la noche, a la nada, con la luz apagada. Y sin más onda porque eso pasó dos veces. Ok. Y, y todo lo demás. La abuelita, de no mamparo, que la vio ahí que no sé qué tanto. Bueno, ya. Okay. Ahorita me vas a aplicar la... ¡Ay! ¡No te escucho! ¡Se cortó! A no, a... Te iba a decir que al chiquito le pre... que prestabas atención al chiquito... Porque ellos, no. son los, ellos son los que ven los fantasmas, entre más chiquitos sean. Te voy, te voy a decir, eh, chaparro, no sé qué es eso. <risa> quiero ser el clasista, eh. <risa> <risa> <risa> hermano, yo, uy, última cosa, hermano clasista, <risa> sí. taburero. Ahí está el libro, ahí está el libro, eh, que, este, que te quiero enviar. Ahí está oh, pendiente okay. todavía. Ok, ok, mi hermano, pues sí, ¿sí? quedamos sí. pendientes de ver cuándo se puede. Eh? ¿Se puede eso del libro? Claro que sí, con mucho gusto y muchas pues, gracias. No. Qué grosero. Tú dijiste no, no, y mira. No, pues, pues ya ves que yo capté muchas, he captado bastante. ¿no? O sea, esa vez si no me aguanté dije, hey, dijo yo no. Y entonces todos han a reír y dije, no, nah, tampoco poco no las captan? un chiquito, ¿no? ¿no? <risa> dije Oxla Dios de Toluca, dije ahí, media cuadra del DF, ni modo que no sepas cosas de alguna. ok mi hermano, pues te mandamos un saludote porque ya son las, son diez minutos y la gente está haciendo no. que la ley Ay, canijo, ya me pasé. Ay, sorry para todos. Ya no vuelvo a molestar a usted dentro de un mes o no sé. Muy bien, mi hermana. Mucha suerte. Cuídense y aquí. Vamos a andar. Y no, y en serio, no sé, chequen eso del Facebook y YouTube porque si sí, ya no me ha ni el Facebook. Nada, nada, nada. Sí, por eso poco a poco nos vamos a cambiar de canal. A ver, porque esto de verdad que es horrible. Esto es una historia horrible. Muchas gracias, mi hermano. Más, Saludos. Sí. Bye. Salud, hermano. Cuídense mucho. Bye. -bye. Bye. Puedes mandar los, los saludos, Andrea. Eh... Eh, bueno, ah, no, pero pues ya que ya, ya saludé eh, No, ya que. Sí, salúdalos, salúdalos. Sí. <ríe> bueno, pues esto era desde el inicio. Muchas gracias por estar aquí hoy. Vamos a hablar de anécdotas horribles, asquerosas, algo feo que les haya pasado. Mm, y bueno. Um, saluditos a todos y qué bueno volverlos a ver aquí hoy. Por ahí alguien había escrito, lástima que ya se fue el, el comentario que, que siempre creo que hacía la tarea mascando chicles o algo así y que en una ocasión se le atoró el chicle ¿Sí? entonces ahí la persona que me escribió esa historia por favor mándamela en audio por whatsapp o vuelve a escribir y la leemos pero si de preferencia, gente, pues mándenme un mensaje eh, un mensaje de voz en WhatsApp o llámeme por teléfono al WhatsApp que está apareciendo aquí en pantalla y nos cuentan su historia horrible, su anécdota horrible. El día de mañana ya juega México, por eso hoy traemos la de la selección. ¿Gane o pierda? Yo, yo no la tengo porque, pues, bueno, Colombia no juega, pero sí apoyo siempre a Colombia y también apoyo a México. Claro que me gusta Argentina también, entonces no sé. De hecho ayer tenías, este, de, ahí tienes una playera igual a sí, esta, ¿no? Sí. Pero deciste hoy ponerte la de Colombia. Pues claro. Estaba sí. bien padre. Oh. Así ah, si no estén, pues bueno. Sí, qué <risa> lástima, qué lástima que no esté Colombia. Sí. Hoy apoyamos a Ecuador, así que le mandamos un abrazote a Ecuador. Que pues tuvo un empate. Están llamando aquí al WhatsApp. Están llamando, pero les cuento una anécdota asquerosa. La que, eh, claro. iba, la que yo te conté. Claro, sí, sí, cuéntanos antes de que entre esa llamada que. Sakurita Moon me odia, me esta, Sakurita Moon. ¿Sakurita Moon? Sí, ¿Quién? cualquier cosa que digo, a ella no le gusta. Escribe cosas feas a Sakurita Moon. Mm. Vamos a dejarla en el chat para ver si, para, voy a revisar si es verdad. Sí, escribe cosas malas ya me da cuenta. Pero déjala, déjala. Bueno, una historia bien asquerosa. Eh, a ver qué les cuento. Un día iba por un parque y pues yo me reí y me tragué una mosca así entera Uf. y casi me ahogo y me la tragué ¿Te la pasaste? y la sentí toda. Así. Tenemos una llamada. Ahorita, ahorita comentamos lo de la mosca. Uy sí, horrible. Hola, buenas noches. ¿Qué onda, Hola, cómo estás? Ah. Buenas noches, Andrea. ¿Qué onda, Gabriel? Hola, Gabriel. Hoy no te reconocí, cambiaste tu imagen del WhatsApp. Sí, este, ya sabes cómo es la tecnología, este, de la, ¿cómo se llama? De la aplicación del, del Face App, donde te haces viejito, joven, mujer, tú eso. Dije, ah, lo voy a poner para hacer polémica. Ah, te, bueno, no te ves en pantalla, pero te pusiste, eh, ¿Sí? eres tú, pero en mujer. Exacto. Ok, ok, pensé que era otro Gabriel. Bienvenido, Gabriel, Tienes, bueno, tú tienes muchas historias. ¿Una historia horrible también tienes? Tengo una historia horrible, la que te voy a platicar de una empresa. Es, eh, es titulado este de las mujeres que se aparecen de blanco, pero esta esta le decían la descalza. ¿A quién le decían la descalza? A una a una mujer que se aparecía de blanco en la empresa a finales ahí de, por donde estaban los basureros, veían a la mujer caminando por el campo de fútbol en las madrugadas. Ok, a ver, cuéntanos. Mira, una vez este habíamos llegado y ahí donde terminaba la empresa teníamos los lockers, pero no estaba muy oscuro, así estaba alusado. Este, y a nosotros nos tocaba darle mantenimiento a unas máquinas que estaban al fondo, saliendo a la puerta del patio. Y un día salimos yo y un compañero y nos, to nos tocó escuchar como que un lamento. A lo lejos sí estaba el, el campo de fútbol como, ¿qué te diría? Algunos 200 metros y estaba retirado. Escuchamos un lamento los dos al mismo tiempo y sí, pues se nos heló la sangre. Y vimos a lo lejos donde había, iba una silueta como que volando en el aire, como que una vestimenta blanca pero no hacía ni un ruido ni lloraba como la llorona, o sea, simplemente era así. Y después yo preguntándole al Jale, me han dicho que en los patios de ahí habían, como es una avenida concurrida, pues que habían matado a una mujer y la habían dejado tirada ahí en ese, mm. en ese pedazo ¿va? del patio de, de la empresa. Y total, que ahí se aparecía. Pues o sea, tuve, fueron tres encuentros que en lo largo de diez años trabajando ahí me tocó verla. Y pues tú sabes que cuando uno se imagina o piensa, más ves, o sea, el que busca ve, el que no, pues no ve. Y aparte que desde chico pues he visto muchas cosas. La, la segunda que me pasó fue que estábamos en máquinas y ahí hay una puerta de vidrio, donde en aquel tiempo no había muy buenos teléfonos, pero sí había cámara. Y entonces un día yo escuché ruidos ahí por los loques. Y sin ver para los lockers nada más saqué la mano así por la puerta y, y hice una captura. Y en la captura aparecía una mujer sentada, atípico, como le decían, descalza, y con su vestidillo ahí sentada. Pero, tío, yo no la vi, simplemente salió en la imagen. Y de hecho no se notaba muy bien, pero otro compañero localizó que, que sí era una mujer ahí sentada. Pero la que más, este... Pues ahora sí, como tú dices, una historia muy muy terrorífica. Fue que una vez este, fuimos a hacer un mantenimiento y ese, ese día de mantenimiento era de asueto Y nos tocó hacer un mantenimiento. Y pues no solo nada más tres. Y había unos baños que daban al final del trabajo, donde el tío que se aparecía ahí entre las máquinas y en el patio y así. Y pues yo eran como las, casi iban bueno, a ser las cinco de la mañana, me recuerdo, cuatro y cacho. Y yo me metí al baño. Entonces, haz de cuenta que, como todo, va a ser las necesidades. Total que en las empresas siempre hay puertas que abajo tiene como que un pedacito libre. No sé si hayas visto las puertas que tienen un pedazo abajo libre que se ven los pies. Ajá, sí. Entonces, sí, donde te asomas para ver si eh, hay alguien en el baño, ¿no? Ándale, sí. Como las de los cines y así. Entonces... Haz de cuenta que yo estaba en el baño y dije, voy a hacer tiempo que den las seis de apego. Y entonces, este, pues estaba ahí en el baño y apagaron la luz del baño porque tenía un apagador y se podía apagar. Y pues yo no me asusté, yo dije, ah, cabrón, esto me hizo una broma, ¿verdad? Ay, me, me aguanté. Y tú sabes que después de un ratito, yo no dije nada, y de ratito como que en lo oscuro empiezas a ver algo, verdad empiezas a tener visión como que en lo oscuro. Pues, haz de cuenta que ahí también, que la que la veo pasando por enfrente de mí, por abajo, donde está el, el espacio ahí solo, ¿Le o sea, viste, abierto. ¿Le viste que los tenía pies, los pies descalzos? Los pies descalzos, exacto, pero era, haz de cuenta que la mujer, los pies los tenía de, descalzos como si los tuviera así partidos, como tipo grisáceos, no eran piezas así como que de, de una mujer eran como de una muerta, Ajá. así como que ya en, en cuestión de descomposición grises, como partidos, y el vestido así se le veía que colgaba, pero sí, sí se le veían las piernas. Y ahí es donde grité, grité que, que, pues que, ¿Está ocupado? que estaba haciendo un ¿no? algo así. Hazle, hazle, ¿cómo fue? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo fue, Asli? El... Sí ¿Cómo gritaste? ¿Cómo gritaste? Grité. ¡Ey! ¡No mames! ¿Por qué me apagan? Pero no dije auxilio ni que tengo miedo porque iban a jugármelo. ¿Por qué le apagan? No están bromeando. Y tú te, te das cuenta que pues, pues ahí te levantas de volada y abrías la el... puerta y ya no ya no vi nada, y un compañero también decía que en ese baño te veías al espejo y que veías como que se te distorsionaba la, la cara, como si se apareciera algo y, y fuera tu cara, pero distorsionada, o sea, uh -huh. sí estaba, estaba perturbador ahí el baño ese. Oye, pero sí, esa sí. historia está aterradora, como es el sí, programa está, del día de hoy. Está muy fea te digo. Sí, pero, eh, pero, ¿por qué nunca nos habías platicado esa historia? Porque ahorita me estaba acordando de algo terrorífico. Y fíjate, ahorita me mandas un saludo a mi hermano. Hoy vino de visita con mamá y ella andaba suscriptor tuyo. Porque ah. le platico, ahorita lo está escuchando, aquí está conmigo. Ah, bueno. Pero él, él me dijo que allá por donde él trabaja, me platicó que él veía a una mujer que pasaba volando por el pate. Y yo me acordé de esa historia de la descalza. Y es este y es muy muy contada o sea si gente que trabajó ahí de aquí de Guadalupe, Monterrey San Nicolás o sea porque hay varias empresas iguales conoce esa historia y si alguien me está escuchando en Monterrey y conoce esa empresa ha de saber de la Descansa la Descansa una mujer que volaba no no hacía chillido no, no, no gritaba no nada así. no nada más simplemente cuando cuando ibas a verla bueno cuando nos tocó verla en el patio en el campo sí se sí, un lamento pero te digo, la vez que estaba ahí en lo que si la vez pasada del baño, silencia a la mujer. Simplemente camina, camina, camina. Pero te digo, bien terrorífico los, los pies, así como en, en forma de descomposición, así bien feos. Mm. Y sí, no, la neta sí me asusté, pero pues no podía gritar auxilio, ¿va? simplemente grité, eh, no mames, no me paren el foco, no están jugando. Pero pues nada más sabemos tres. Y yo, ...y yo me paro y, y, y se y prende el foco... ...salió más rápido todo lo que fuiste a, al baño... ...de, de hecho, ¿sí? exacto... Este, ...con el rollo así... ...colgando va... ...por el pantalón, corriendo... <risa> ...y el papel <risa> se te salía por el pantalón, ¿no? ...sí, por el pantalón... ...oye, pero fíjate que fue muy curioso... ...que mucha gente lo vio... ...porque había baños de mujeres y de hombres... ...y en los dos se aparecía... ...y lo que hicieron es quitar el apagador... Y poner los focos directos porque pensaban que la gente bromeaba. si ¿sí me explico? Sí. Haz de cuenta que pensaban que la gente bromeaba. El típico que te apagan el foco y te dejan encerrado. Y pues tú ahí, güey, un baño grande con espejos nada más. Entonces lo que hicieron fue quitar apagadores y dejarlas, dejarlas los cables directos para que el foco nunca se apagara. Sí. Porque pensaban que era broma, pero mucha. Y acá Ok, sí, porque la gente pensaba que alguien iba a bromear al baño. Sí, por eso ya quitaron esos apagadores y lo dejaron directo. Oye, ¿y tú eres de los que va al baño y haces rápido o te tardas? Espero me que me pase el tren. <ríe> espérate, espérate a que pase el tren porque si no, no nos deja escuchar. No, no, Vamos a dejar sí. que pase el tren. Precisamente. No sé cuántas veces pasa el tren, pero pita siempre aquí afuera, casi casi, ¿no? Entonces, muy raro, ¿no? No, no puede pasar sin pitar, o sea, parece que es para molestar. Fíjate. Sí, no, pues la pregunta que me dices es nomás simplemente que, que hay veces que se batalla y no me va a dejar mentir, mucha gente va como cuando andas estreñido. Uh -huh. Tienes que esperar. Tienes que esperar. Dicen que si te pegas sí. en las rodillas, te sale rápido, ¿no? Ay, sí. Fíjate que, que la vez pasada que andaba así, me, me dijeron de un truco muy bueno. A ver. O ¿cómo? sea, que, que si tú pujas y sueltas, se regresa. ¿Qué? ¿Cómo? Pero si ¿Qué? tú pujas y luego no, agarras aire, vuelves a pujar, agarras aire y ya, todo solito sale solo y no batallas. Ah, ¿no? o sea, que si pujas y sueltas, se regresa. Se vuelve a esconder. En serio. Y, y, luego, y entonces después empujas y no sueltas, nomás agarras más aire. y, a... y ya solito va a salir. Ah, La técnica. Cada que empujas, agarras aire y Agarras y aire y sale. sin y empujas y, ya. y ya después tu cuerpo se va se va enseñando solito. Oh, no sabía ese, esa. lo voy a intentar. Lo voy a intentar. ¿Sí? a ver si funciona también me habían dicho que pegándose en las rodillas así rápido que que haces más rápido que si ¿Qué sale? Me imagino tú así en el baño <risa> qué haces no, y yo, pues en el baño y sabes la otra para cuando tienes diarrea ajá ese con un mango se ajá. te quita como como tú comes un mango y se te quita la diarrea sí con un mango pero de un martillo te sí. Ay, Gabriel, ahora sí te pasaste, te pasaste listo, ahora sí la aplicaste, ¿eh? Ahora sí, yo pensé que te la y que no manches, sí es... <risa> Iba a decir que con un mango de un talache, pero imagínate no, ese tacanismo, mejor uno de un martillo. Sí, no le íbamos a entender a lo del talache, no sé no, qué es el talache. Ándale, más, más tranquilo. Oye, ¿y tú no, no en algún momento no te tocó hacer de aguilita? Así que en el bosque, que te dieron ganas en el río. Fíjate que, que sí tengo también esa historia, una vez íbamos a jugar fútbol a los campos ¿va? Y, y la verdad un día andaba malo y yo digo que voy a hacer ¿No, hombre, pues me fui hasta unas empresas que estaban abandonadas. Y pues el típico va, ya nada más me tocó estar jugando ahí con la raza con un calcetón, con el otro no va. Así sí. me la rifé. O sea que. Me fui ¿Te sacaste me un calcetín? Me era contenta. Sí, me quité un calcetón porque, pues, no, de dónde agarraba rollo. No, oh, pues sí. Una hojita. Y ahí vi de, de aguilita. Sí, sí, sí, de aguilita. Se supone que esa posición sí. de aguilita es como que sale más rápido el producto, que esa es la forma en la que los doctores recomiendan hacer del baño, ¿no? Sí, de hecho, dicen que con los pies, de hecho, el, el baño o el servicio debería estar inclinado, que porque los pies los tienes que tener sí. en alto para que para que todo salga bien, o de ahí ¿no? ¿Ya ves que allá gente ¿Sí me, ¿Me acordaste de una anécdota? A ¿no? ver, a ver, pero hasta fue de terror. A ver, cuéntanos, pues ya sí, estamos hablando de donde vive mi tía en San Luis pues antes pues son puros ranchos y pues tú sabes que sale uno al, al patio o al, en el rancho al, atrás no hay baños o si sí hay baños pero tú sales y lo tiras donde sea va entonces había unas paleras. y yo vi que había una bardita y dije no, nah, pues aquí en la bardita más no fácil va sentado va pero haz de cuenta que no me percaté y en donde yo estaba haciendo el baño de repente que se escucha <risa> Pues no estaban los cochinos ya comiéndose esa... No, manches. Esa caca. <ríe> de caca. No, no. No, <ríe> no puede ser, no manches, sí. Yo me la estaba haciendo ya la andaban capeando y dije No, manches. No, hombre, sí, que me paro bien asustado en los y Dije, no, hombre. ¿Qué ando haciendo? Oye, ¿sí los puercos pues, sí, sí, se comen, sí se comen la caca, los puercos? Sí. No manches. Sí, de hecho, de hecho hay muchos animales que que no sé si han visto reportajes, hay animales, lo que son perros, cochinos, chivos, que cuando no tienen, los tienen en hambruna, o sea que tienen hambre, ellos secan y se lo comen para ah, que sea su alimento de nuevo. No sabía. Por ejemplo, en lugares... A mí me, tocó, me tocó ver un perro, me tocó ver un perro que lo vi haciendo el baño, fue y lo olió y luego la masticaba, o sea como si fuera su alimento otra vez, por ah. el hambre. No manches, eso, mm. eso sí está aterrador y triste. Sí. Está, está triste y aterrador. Ahora te, ahora hubiera, para que hubiera platicado la historia del gatito que me atropellaron, vea, la que sí. esa sí hubiera estado bien perturbadora. Exactamente, exactamente. Te iba a decir que en, en lugares como Tabasco, Veracruz, donde hay ese clima, eh, que si tú vas a hacer del baño ahí entre la maleza, que te caen las iguanas porque huelen cuando ya te estás saliendo, Huele y se acercan a la caca. Sí. sí, las, las iguanas, como, y son es grandotas. un terror, no, imagínate. Sí, por eso es este, de noche que salgas a hacer del baño ahí en, en la hierba, te sale una iguanota no, ahí cuando sí me da estés miedo haciendo. ¿Cómo estás haciendo de noche y, y que le pique a uno algo? ¿te no, bien bien, imagínate, yo que escuché los, los marranos y dije, ahorita me. Como dijo el de ahorita, el compa que habló, ¿qué tal si con la trompa sudada me dan el chiquito? Entonces, sí. Ahí tenía miedo. No, no manches, no, no. No, hombre. Oye, la, sí. ayer, ayer hablaron de los de los animales que daban vuelta, ya vi varios videos. Ajá. Fíjate que en eso de las las las de de de los animales, pues, pues también este, viene siendo como, mucha gente lo cree como si fueran rituales. Porque ya ves que eh, los indios lo hacían, hacían una rueda para bailar, sí, y con tipos rituales también de los animales, por ejemplo, no estoy seguro, pero los perros, si ¿sí has visto tú que cuando ven un perro muerto, se revuelca, ¿Un, caray, un perro cuando ve otro perro muerto, se revuelca, se revuelca al lado de él, supuestamente lo está despidiendo, o o dicen dicen muchas personas porque yo pregunté a un señor grande que son de los que saben que eso lo hacen para que para que el perro no, no apeste lo que debe de apestar pero te digo hay otros dicen que cuando un perro se revuelca enfrente de una casa que también va a morir ah sí, ¿Sí? cuando un perro se revuelca frente de una casa alguien morirá alguien morirá Dice, mea, dice, sí, se revuelcan en los cadáveres. Ándale, eso. Ah, caray, eso no, no lo sabía, no, fíjate. No, sabía tampoco eso. Sí, son cosas muy raras de los animales. De hecho, aquí la, la vecina tenía un perrito, lo atropellaron. Y se juntaron como seis, siete perros. No. este, Y todos venían y lo olían, venían y lo olían, como que... Se conocen, vaya, y se despiden o algo así. Ese es su tipo de ritual de los perros. No, no sabía que se revolcaran los perros. Eso sí, veo un perro que está revolcando y le mete un chingadazo, ¿no? Para que ya no se revuelva. Sí, para que le des un patadón, que no va a ser. <risa> <risa> y el otro, el que, están, el que están haciendo y te agarra los dedos, es también para que corte la, la caca. Y lo sabes. A ver, a ver, cómo, cómo, cómo. Haz de cuenta que el perro está cagando. Ajá. Y tú agarras los dos dedos chiquitos y los aprietas. Y haz de cuenta como si le aprietas el chiquito y ya no hace del dos. Ah, bueno, sí, es esto, esto que pues se le hace sí. se le hace así al perro enfrente y deja de hacer del baño, ¿no? Deja de hacer del baño, y sí es cierto, sí me ha pasado que. Si ¿Sí le has hecho un perro así cuando sí. está haciendo del baño. Sí, y, y, y son cosas muy extrañas, como por ejemplo, también cuando, cuando le picabas a una chicharra y cantaba con un palo en la cola. ¿Le picabas a quién en palo la cola? A una chicharra. ¿Así se le dice? Ah, a un animalito que canta. un animalito que canta. Sí, la, la pescabas a la chicharra y es que cantan en los árboles. La pescabas, le metías un palo en la cola y así como chiflan en el árbol, te chiflaba en la mano. A ver, chifla, como la chicharra. No me sale. <risa> A ver, inténtale, porque no sé cómo la <risa> hace la chicharra. Ahí, ahí sí no me salió. El que, el que sí me grabó el sueño fue el gallo caballo, pero ese no me sale. <risa> el <gallo> caballo. <risa> Ok, bueno, vamos a dejar que alguien más llame por teléfono, nos cuente su claro, eh, anécdota aterradora, horrible, su anécdota horrible. horrible. Sí. Mándale un saludo a mi carnal que está aquí escuchando el programa, lo está viendo, se llama José Luis. José Luis, te mandamos un abrazote, gracias por estar viendo la transmisión y saludos ahí a toda la familia. Ok, ya, ya te escuchó. Bueno, nos vemos. Saludos a toda la legión. Andrea, Bye. nos vemos. Bye, Gabriel. Nos vemos, Gabriel. Saludos a tu hermano. Bye. Saludos a todos. Bye. Pues ahí tenemos esas historias horribles. Dicen que está enfermo, pobrecito, ¿no? Este, oye, por ejemplo, una historia horrible sí sería, que no me ha tocado, pero... En estos viajes que se hacen a países árabes o países asiáticos, este, es pues que es como lo mismo, ¿no? Son a, son asiáticos. ¿sí? Uh -huh. eh, hacen del baño, no tienen tazas de baño, ¿ah? ¿eh? ¿no? Tienen como como ¿no? en, el suelo. en el suelo, ¿verdad? Uh -huh. Y ponen los pies ahí. Sí, en en así. En conclillas. pero yo no sé, yo siento que hacer así, yo creo que te ensucias, ¿no? No. Porque hay, hay veces, o sea, los hombres como hacemos de los dos al mismo tiempo, entonces si estás en cuclillas y haces de los dos, o sea, te llenas de... Pues sí, yo creo que es más fácil para las mujeres, o sea, para un hombre sí debe ser un poquito más... Ahora, si sufres de las rodillas, ahí sí. Exactamente, exactamente. Que, que, que no tengas buena condición física y que estés estreñido y que estés haciendo el baño ahí, y luego que te quieras levantar, no te vas a poder levantar. Claro. además que si se estás sentado por un buen rato, después ¿quién te levanta de ahí? Exacto, ¿quién te no. levanta de ahí? No. Eso sí sería una historia horrible. Uh -huh. A ver, vamos a ver, vamos a abrir la aplicación porque luego dicen que no entran las llamadas. Sí, vamos a cosito. Sí, yo no sé cómo le, qué, cómo sí. le haría sí. en una situación así donde están esos baños. Sí. O sea, sería intentarlo, pero no sé, no... No, yo... Pero si sí dicen que es mucho mejor, porque es que evita muchas enfermedades, ¿no? evita, ¿cómo se llama eso? Eh, Las hemorroides, es que evita muchas cosas, esa posición. O sea, los anormales somos los que hacemos normal. Los anormales <risa> somos los que hacemos sentaditos. Sí, porque dicen que esa, esa posición en cumplillas es la mejor para, para eso. Porque evita, es que muchas enfermedades... Le mando un saludo a Elmer Cardoza, que nos mandó dos dólares. Dice, ahora vuelvo, voy a buscar una chicharra. Gracias a la gente que nos apoya con sus superchats. Gracias, gracias, mil, mil gracias. Hola, ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes en Santo Tomás de los Humiles. Buenas noches acá en Ciudad de México, mi hermano. Hola, ¿qué tal? ¿Qué este? tal? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde nos hablas? De, hablo de Puebla. ¿De Puebla? ¿Cómo te llamas? Álvaro Recoba. Álvaro Recoba. ¿Cuántos años tienes? 33. Muy bien, Álvaro Recoba. Cuéntanos, ¿nos vas a contar una anécdota horrible? Pues sí, de hecho las he comentado en, en los chats. Ajá. Y este, pues uno un poco pues extrañas raras hasta la fecha pues todavía me pongo se me pone la piel chinita a ver cuéntanos álvaro son dos en particular son dos bueno son este dos cosas muy, muy diferentes pero son dos historias sí. una de ellas es sobre un orbe que viene mi casa y la otra fue sobre las brujas como las que se que me atacaron cuando nacieron mis bebés mis gemelos a ver, cuéntanos primero, entonces, la del hombre. El orbe, era un orbe, perdón, era un orbe. Ah, la del orbe. Ok, cuéntanos los del orbe. Sí, mira, pues yo venía saliendo de la preparatoria y iba para mi casa. Bueno, llegué a mi casa, este, justo antes de introducir la llave, no había nadie, justo antes de introducir la llave, tuve un presentimiento demasiado extraño toda mi piel se me empezó como a enchinar, como piel de gallina, se me, me, me puse muy mal, muy extraño, muy raro, y, e inmediatamente por instinto, lo que pasó por mi mente fue, algo está pasando en mi casa, ¿qué es esto que siento?, entonces lo primero que hice fue abrir, y me metí a la casa, y en el momento en que va cerrándose la puerta, todo, todo cambió, se volvió una atmósfera muy pesada toda la atmósfera se hizo como lenta yo me movía como en cámara lenta y entonces del pasillo salía una luz yo le digo que es un orbe pero salía una luz, una bola una bola luminosa de aproximadamente unos 20 centímetros de diámetro venía recorriendo el pasillo y al momento de que me ve me ve como, como, como que percibe mi presencia, este se detuvo, y se pues lo que hizo fue salirse por la azotebuela, por la parte de atrás de la casa. ¿Qué tamaño tenía esa bola de luz? Pues era como de una, un, un diámetro de 20 centímetros. Uh -huh. lo, lo, lo curioso ahí, yo también lo extraño, fue que inmediatamente que se salió esa, esa bola de la casa pues inmediatamente pude pude moverme normalmente como que el tiempo ya empezó a transcurrir normalmente y en los días subsecuentes a ello me enfermaba siempre a las 10 de la mañana bueno no me enfermaba sino me daban unas temperaturas a las 10 de la mañana ya estando en la prepa temperaturas muy fuertes muy fuertes que me hacían tumbarme en plena clase me tumbaba y me tenían que sacar los compañeros en hombros y llevarme a mi casa me metían en, en baños de abuelada me llevaban este, después de esto me llevaron mis padres a, al, al médico al hospital, varias veces me, me hicieron estudios y nunca me encontraron nada y esto fue como estas temperaturas me daban cada tres días, cada cuatro días y eso fue lo extraño yo pienso que ha de haber sido un tipo de radiación que, que en mi cuerpo y y por eso era la reacción que tenía sí. en, en mi cuerpo o sea que al estar presente ante esa bola de luz haya sufrido de radiación sí yo creo que sí yo pienso yo pienso tuviste vómitos sí tenía fiebres tenía vómitos erupciones este... mande perdón erupciones no te entiendo sí de la piel Ah, sí, también tenía tipo de erupciones también este pero esos eran así como síntomas no, no todos me daban al mismo tiempo a veces me pasaba esto, a veces me pasaba el otro a veces lo otro yo, yo soy un, un joven que pues toda mi vida he hecho ejercicio en la prepa pues yo estaba muy definido de mi cuerpo tenía un cuerpo muy definido, muy tonificado mi cuerpo era duro por el, el acondicionamiento físico cuando me daban las temperaturas, mi cuerpo se hacía como gelatina, mis, mis músculos se hacían como gelatina, en verdad, te, te, te lo juro. Era algo demasiado extraversal. Te lo cuento y se me quiebra la voz. Me pongo nervioso porque todavía recuerdo cuando vi esa luz. Oye, pero esta esfera de luz, ¿no entendí si fue dentro de tu casa? Sí, fue dentro de mi casa. Cuando cerró la puerta, la atmósfera se puso muy pesada, yo me movía en cámara lenta y como que el tiempo no, no transcurría. Todo se movía muy despacito, muy despacito. Yo apenas y podía moverme. ¿Y se escuchaba algún sonido de, de esa luz? Sí, sí, sí. Sí, así es, escuchaba un zumbido. ¿Cómo hacía? No, pues este, un zumbido, un zumbido. Así como, como cuando se te como cuando se te, se, te, se, te, se te tapan los oídos, ese tipo de zumbido. ¿Cómo, ¿Cómo se te tapan? ¿Cómo? A ver, pues hazle con, con la boca. No, no, no. No, no. Bueno, esa es una de las historias. A ver, todavía no terminamos porque está bien interesante esto que te ocurrió. este ¿Qué crees que haya sido? Pues ese tipo de bolas, yo las he visto en varios videos. Y este, pues, vienen bajando del cielo y como que exploran las propiedades, exploran el, pues, el, el suelo, de hecho. Yo siento que fuera una de ese tipo. Esa, ese yo, yo siento que era una, o pienso que era una bola de ese tipo. ¿Qué color era? Era, sí, era una luz blanca. No era, no emitía, la, no, no emitía luz alrededor. No se alumbraba la casa ni las habitaciones como tal, sino la bola era una, una luz, tenue, una luz como opaca. Ok, y. ¿Se sentía algún tipo de calor que emitía esa luz? No, no, no, no, no se sentía nada de eso. Yo lo vi cuando me, cuando me percibió mi presencia, eran unos cinco metros de distancia. Y cuando me vio, se, no se esfumó, se, se desplazó a una velocidad impresionante que pasó al lado de mi cara, al lado de mi, de mi cuello y de mi hombro y nada más pude seguirlo con los ojos y fue cuando vi que se salió por la parte de la la puerta que estaba atrás, estaba atrás y estaba abierta. Y cuando se salió ya el tiempo volvió a su normalidad. Así es, así es todo, todo transcurrió con normalidad, este, la impresión me quedó demasiado. Nunca le dije esto a nadie, en mi casa no se lo he dicho a nadie porque pues son personas muy escépticas y este y creo que es la primera vez que lo estoy platicando así, ya, de viva voz. Sí, es lo que te está, estaba preguntando, porque quería saber qué era lo que te habían dicho. Entonces, cuando te llevaron al médico, después de que te sucedían estos estas calenturas y todo esto que te pasaba, ¿no te descubrieron nada? ¿No tenías nada? ¿No, no. fue algún diagnóstico de alguna enfermedad? No, no no me descubrieron nada. Hasta la fecha, soy una, siempre fui una persona sana y hasta la fecha he vuelto a ser una persona sana. Uh -huh. En la en el hospital me hicieron todo tipo de estudios. <risa> Perdón, me hicieron el electrocardiogramas, encefalogramas, el me hicieron, me introdujeron sondas por la boca, por el recto, hicieron mucho, un sinfín de estudios. Ok, sangre y todo. Todo, todo, todo. ¿Y no salió en nada ese mal? Tiempo yo ni, en ese tiempo yo ni siquiera consumí alcohol, nunca había probado sustancias, nunca... Pues, era una persona sana por completo por eso era la extrañeza de parte mía y de parte de mi familia sobre, de mi familia sobre ese tipo de, de fiebres y de temperaturas que me hacían tumbarme y prácticamente me tenían que meter a, con agua helada a, a la regadera ¿Y ahí para regresar en mí y ahí en Puebla donde te sucedió esto, no había como cerros, como bosquecito como, o era si pues, sí son puras casas no, no, no, son es un es un infonavit, okay. son departamentos del infonavit y es, en esa casa, pues, cuando sucedió, iba en la prepa, eh, había vivido toda mi, toda mi vida. ¿Y algún sueño que hayas tenido después de eso? ¿Extraño? Pues, sueños, no, como tal, no. De hecho, toda mi vida, pues, he tenido, pues, me han pasado cosas muy extrañas. Este, después de esto, se me agudizó una de estas cosas que me pasan. Tener sueños lúcidos y, este, pues, prácticamente predecir muchas cosas, como, por ejemplo, la muerte de varias personas cercanas a mí. ¿Predijiste la muerte de varias personas? Así es. Por ejemplo, una. La semana pasada falleció un, un, un, este, un ex compañero de la primaria. Esta persona, yo no la había visto en años. Este, él, por mi mente empezó a, a, a llegarme el, su recuerdo y en cosa de, de días lo vi. Cuando lo vi, lo saludé, platicamos cinco cosas de, de cinco minutos y este. Y al despedirme, me quedó la sensación de, de decirle que no se subiera en su moto. Por cinco días. Uh -huh. No sabía lo que iba a pasarle, pero no, que no se subiera en su moto. En esa misma tarde falleció. Chocó y en, se mató. En la moto. Uy. Así es. No se lo pude decir, no lo dije, pero me pasó por la cabeza. Y pues, de hecho, pues como consecuencia de eso pues me siento demasiado mal es por eso que te estoy marcando como para hacer un tipo así como de, de de pues de desahogo no de confesión así es así es eh, cuéntanos lo de las brujas a ver qué pasó ahí ajá pues este de hecho en este momento me encuentro solo por eso te estoy marcando no quiero que nadie me escuche me siento pues extraño al conversar este tipo de situaciones este, cuando nacieron mis hijos, también, de hecho, cuando nacieron mis hijos o cuando se embarazó, mi esposa, le dije que iban a ser gemelos, y fueron gemelos. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú dijiste eso? Así es. Una vez me marcó por, me marcó al, al trabajo y me dijo, oye, ya fui a hacerme el, el estudio del ecocardiograma, ¿no? Este, ¿cómo se dice? El electrocardio, no, este, no, no sé, ¿cuál es el, el? eco? Bueno. El eco, ajá, ajá, la ecografía, Esa es exactamente. algo, algo así, algo así. Bueno, pues me dijo, tengo una, una ansia que, que darte y le dije, no me digas, son gemelos, me dice, sí, ¿cómo supiste? No sé, siempre lo he sabido, desde que tengo uso de razón, siempre he sabido que van a tener gemelos. Oh, y bueno, cuando nacieron mis hijos, nacieron de siete meses, estuvieron un mes en incubadora, y cuando los trajimos a la casa, pues empezaban a pasar cosas muy extrañas. Una de ellas, fueron dos cosas este, relacionadas con las burgueras, quiero yo pensarlo así. Y de hecho, pues toda la familia piensa eso. <coughs> que este estábamos en la noche, ya estábamos durmiendo, Estábamos en la cama, mi esposa y yo, y los bebés en, en una cuna enfrente de, de nosotros. De pronto empiezo a escuchar unas... Reconocí unas cuatro o cinco voces de mujeres diferentes. Voces de mujeres. Exacto. Entre, estando entre sueños. no Todavía no estaba completamente dormido. Estaba como apenas agarrando el sueño Entonces lo que hago fue despertarme. Bueno, salí, salí con un sobresalto de la, de la cama y pues mi esposa se espantó. Me dijo, ¿qué me, me pasaba? Y yo le dije que alguien, que escuchaban voces de mujeres, que si no las había escuchado, y que se escuchaba que estaban platicando en relación a los bebés y de nosotros, que ya, si ya estábamos dormidos, que si ya estaban seguros, estaban seguras que ya estábamos dormidos, que si estaban los dos bebés en la habitación... Que si que, que los bebés son recién nacidos, cosas por ese tipo. ¿Y tú esto escuchabas afuera de la casa? Exactamente, afuera de la casa yo lo escuchaba. Pues bueno, cuando me, me, le, te digo que me levanté, le digo, y le, conto, le comento esto a mi esposa, pero le dije, pero sabes que me siento todavía muy mal. Nos están observando. Y en el momento de que le digo esto, abro la cortina de nuestra habitación. Y nuestra ventana da, daba una barda de la propiedad colindante. Y en la barda, sobre la barda, cinco gatos, cinco gatos sentados uno al lado del otro. Okay. Viendo directamente hacia la ventana de nuestra habitación. Oy. Cuando, cuando, se, cuando se dieron cuenta que abrí la ventana, me quedaron viendo fijamente a los ojos. Los cinco gatos, yo lo recuerdo muy bien. Lo que hice fue salir, dame la, darme la la vuelta, salir a la azotea, bueno, hasta la azotebuela, <coughs> y correrlos a los gatos con una escoba. ¿Qué hicieron los gatos? Pues huyeron, huyeron. Al día siguiente, en la noche siguiente, ocurrió lo mismo. Las mismas voces de mujeres. Platicando entre ellas, platicando sobre los bebés, y nosotros sí estábamos dormidos. Pero ahora, y estaba igual, estaba apenas agarrando el sueño. Y de, de pronto que siento una garra, una garra en mi espalda, estaba acostado boca abajo, y siento una garra en la espalda. Y que igual, aviento la cobija, aviento la sábana, me paro, inmediatamente. Y le dije a mi esposa, es que me acaban de tocar. Y volví a escuchar las mismas voces. Pues bueno, ya no pudimos considerar el sueño toda la noche. Al día, en la mañana siguiente... Ya no te asomaste <coughs> a la ¿Mandé? ventana. mande Ya no te asomaste a la ventana para ver si había... No, no, ya no. Me asomé, me asomé, busqué otra vez en la casa, todo, ya no había nada, nada de nada. Pero a la mañana siguiente, le digo a mi esposa, oye, me duele muchísimo mi espalda. Me arde la espalda. Chécame qué tengo. Toda la espalda arañada arañada y los, y los glúteos morados moretones por todos lados y los glúteos morados, morados como si me hubieran agarrado a tablazos Sí. de eso tengo fotos tengo evidencias de esto es cosa de buscarlo ¿eso dónde ocurrió? ¿no? ¿lo mismo en Puebla pero en la casa donde vivías antes o ya en otra casa? no, ya fue en otra casa si sí, fue en una casa cuando de, pues de casados. Oye ¿y en esa, ahí cerca de esa casa hay cerros, hay vegetación, monte, no, nada de eso, nada de eso. Oye, ¿los gatos estos nunca los habías visto por ahí rondando? No, nunca, nunca, no, en esa, en esa este, colonia o en esa calle en específico y en particular, pues no, no habían gatos callejeros. ¿Y los gatos cómo eran? ¿Pudiste verlos a detalle, de color o algo así? Y eran gatos blancos y eran gatos como pardos, grises eran como dos blancos, dos grises y uno pardo ok ok, obviamente pensaste que se trataban de pues estas brujas o después alguien te dijo que eran las brujas que se habían convertido en gatos sí, y estaban posteriormente, posteriormente a esto pues ya con evidencia de todo lo que tiene en mi espalda, pues se lo comentamos a mis suegros y pues inmediatamente nos dijeron eso. Lo de siempre, ¿no? Que hay que bautizar a los bebés. sí A la siguiente semana los bautizamos y dejó de ocurrir todo ese tipo de cosas. Ok, sí, sí es lo que dicen, que los niños bautizados es... No bautizados son los, a los que se les acercan estas llamadas brujas, pero siempre hemos escuchado historias que son como aves, como búhos como lechuzas, como guajolotes, pero nunca me habían contado una historia con con esto, que fueran gatos. Así es, sí, sí, es uh -huh. lo que me parece también demasiado extraño, porque igual, me han comentado todo esto, todo, todo tipo de animales, menos que sean gatos. Y pues ya, posteriormente, cuando les comentamos a mi suegra, a mis suegros, pues le pusieron todo tipo de amuletos a los bebés, ojos de venado, los listones en el estómago, este la, el espejo en la cabecera, las tijeras abajo de la cama, el agua bendita, todo pusieron, pusieron, este, como se llaman granos de mostaza en el techo, pusieron ruda en la puerta, todo se puso y pues ya no pasó nada. Hasta el bautizo, pues todo transcurrió, todo transcurrió normal. ¿Y eso ¿cuándo fue? cuándo fue? ¿Cuánto tiempo tiene? Ahorita ya tienen cinco años, Hasta hace cinco años. Hace fue cinco prácticamente años. Fue, recién nacido. Hace cinco años. ¿En qué parte de Puebla? Puebla, Puebla. En Puebla, en la, en la ciudad. Sí, así es. Hace, hace poquito estuviste por acá y, y pues, quería conocerte para, para platicar de todo esto. Sí. Hay, otro, hay, otro, hay otra cosilla que ha pasado, que ha pasado en mi vida. A ver, cuéntame. Lo que pasa es que mucha gente dice que... He escuchado tu programa, que mucha gente se le sube el muerto a lo mejor una vez en la vida. A mí se me ha subido el muerto no sé, unas 500 veces. O sea, es constantemente. Así es, constantemente, constantemente, que se llega, ha llegado el grado de que, pues, he desarrollado como un, un... un sueño muy ligero. Y siempre escucho cuando se me va a subir el muerto, porque mi cama truena, escucho un soplido un, un suplido del viento que corre la habitación. Y este... y pues obviamente evito, evito que se me evito que se me sube el muerto ¿qué me haces? me pongo a rezar un ratito y me vuelvo a dormir ok, pero es que a veces cuando se te sube el muerto es cuando estás dormido y ya no puedes como, defenderte sí, así es, de tanto que me ha pasado son los mismos los mismos indicativos empieza a tornar mi cama empieza a soplar un viento por la habitación y es más hasta se ven sombras en empiezo como que a sentir, se siente una, una, un, una sensación extraña dentro de la habitación, como un frío, como un, algo raro. Me ha pasado muchísimas veces que sí se me sube y pues solamente rezando se me quita. Y como te digo, he desarrollado esto a raíz de que me ha pasado tantas veces que pues tengo el sueño muy ligero y, y evito en varias ocasiones que no me pase. Oye, pero tu esposa duerme al lado, ¿ella no siente estas presencias? No, no, no, ella no la sienta. Solo a ti. Sí, de hecho, pues ya llegamos, este, ya hemos llegado al grado de dormir en camas separadas. Porque me pasa esto y me levanto y, y este, pues me pongo todo ajetreado, ¿no? Como en un estado de alerta y eso, pues a ella le preocupa y pues eh, ya dormimos en camas separadas. Es muy raro que durmamos en la misma cama, pero es por eso que, por esta situación, y aparte de que me no juego mucho en las noches, pues ya durmamos en cama separada. ¿Y no te han dicho cómo puedes solucionar esto para que ya no te siga pasando? Bueno, en la casa de mi mamá, este mi madre ponía cruces, cruces de de palma del Viernes de Ramos. Sí. Y estas cruces funcionaban por algún tiempo, pero siempre terminaban doblándose. Y aunque las pegáramos con Nurex, terminaban doblándose y viéndose hacia abajo. Siempre, todas. Las cruces que poníamos en la casa se deterioraban a grado tal de que pues, se desarmaran solitas. Si eran de madera, se desarmaban. Se desarmaban. Si eran de, de otro tipo de material, a lo mejor metal se oxidábamos horriblemente, se ponía todo muy, muy extraño, ¿no? Igual, una, la situación más más extrema de cuando se me subió el muerto, quiero así yo pensarlo, quiero así yo llamarlo, fue una vez que, este, pues te cuento todo en global, todo lo, lo, lo relacionado con ello, ¿no? Mi papá era, este, comandante de la policía estatal él trabajaba 24 por 24 y cuando salía de turno pues llegaba muy temprano, a veces llegaba a las 5 o a veces llegaba a las 6 de la mañana cuando, sal, cuando llegaba a las 5 o a las 6 pues siempre se dirigía directo a mi cuarto abría pues al primero abría la, la puerta de la casa, se escuchaba cuando abría después siempre escuchaba sus botas Siempre echaba sus botas, cuando se dirigía a mi cuarto. Y siempre pateaba mi puerta. Pues igual como para despertarme, para irme a la escuela, ¿no? O de la emoción, de, o las ganas de verme y de abrazarme, ¿no? Pero siempre hacía eso. Pateaba la puerta, se sentaba al lado de mi, de mi cama, y me abrazaba. Me abrazaba y, y, pues, ya. Me decía, ya, párate, párate de desayunar, párate de bañar, te vas a la escuela. Ya llegué y me da un beso, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, yo ya estaba acostumbrado a que si pase. Todo esto sucediera cada este, dos días, ¿no? Porque te digo, era 24 por 24 su turno. Uh -huh. Un día sí, un día, un día no. Entonces, una vez pasó que no escuché la puerta de la casa cuando, cuando la abrieran pensando que era mi papá, pero escuché un un soplido de un viento y escuché las botas entrando por el pasillo para dirigiéndose a mi, a mi cuarto y dije, ya llegó mi papá, en, entre sueños pues te digo, tenía el sueño ligero me despierto no todavía nada más abrí los ojos no me volteé, no hice nada escucho esto ya viene mi papá pero no escuché la puerta, del, no escuché la puerta de la entrada pues bueno, qué raro yo escuché los pasos de mi papá y escuché sus botas y como te digo mi papá pateaba la puerta de mi cuarto pues esta vez la puerta se abrió con el soplido que te digo mm, okay. se abrió se abrió con el soplido con el soplido no se escuchó que la pateara digo qué pasó ¿Qué, es esto? qué qué extraño no hubo patada y qué es este viento tampoco todavía me no me volteaba estaba dormido boca abajo Siento cómo se sienta, bueno, se acomoda sobre la orilla de mi cama y me abraza. Y a la hora de que le quiero decir, papá, ya, suéltame, déjame dormir. No me podía mover, no podía hablar, no podía hacer nada. Y entonces empieza a rezar. A la hora de que me va soltando esto, yo ya estaba a una altura de medio metro. Y reboto sobre cuando me suelta, caigo sobre mi cama y reboto sobre la, sobre la cama. O sea que estabas levitando. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. ¿Y no nada de esto le dijiste a tu familia? Pues lo llegué a comentar, medio a comentar, pero pues como en mi casa son muy escépticos y todo a todo le buscamos, tratamos de, de buscarle solución, una explicación lógica pues siempre decimos que he soñado. Que he soñado, que estoy, que estoy alucinando, que estoy jugando, que estoy mintiendo. Decimos eso, o dicen eso. O sea, ¿no te creen que sea algo paranormal? No, no, no. no. La única persona que ha visto y que pues, ha, se ha cerciorado de todas estas situaciones ha sido mi esposa. Pues, ha estado muy, muy de, muy de cerca a la hora de, de que dormimos, ¿no? cuando me despierto inmediatamente o el tema de te digo, de mis gemelos cosillas así entonces te sigue pasando le, le hasta digo, le, digo, le digo por ejemplo se va a morir tal, tal persona y a las semanas se está muriendo y pues sí esa es la única que sabe la única que me cree mejor dicho entonces hasta estos días sigues teniendo esas situaciones sí sí todo siempre, nunca me ha nunca me dejado de pasar ese tema de que se me suba el mundo, o este, pues de que me lleguen visiones y pues mira, cosas extrañas, también le, le comenté ya antes de que pasara por ejemplo el, el sismo del 2017 le comenté y sucedió a los días este su tía lo que le iba a pasar, que iba a tener un, un accidente y que iba a quedar en coma sucedió también. el fallecimiento de su abuelo, personas también ex, extrañas, este, bueno alejadas de la familia o fuera de la familia, también le he comentado lo que les ha sucedido, lo que le va a suceder y pues sucede, y pues eso es lo que quería comentarles esta noche. Ok, bueno, te agradecemos que nos platiques esto. ¿No tienes alguna un presentimiento sobre algo que vaya a suceder en México? ¿Lo dices en relación al partido de mañana? No, no, no. O sea, como un desastre en natural. General, sí, sí, o algo. Pues, el último que me llegó fue, te digo, el del 2017. Anteriormente predije el desastre de la guardería de... en el norte del país. Sí, ajá. El incendio. También, este... predije las masacres que hubo en Estados Unidos. Se los comenté a mi a mi esposa. Y el, el amasado que hubo en Monterrey con este chico de la primaria. Sí, sí, el que llegó. ¿no? También se la comenté y sucedió. No sé, a veces uh -huh. pienso que igual. Si me quedo callado, pues las cosas no van a suceder y también suceden. A ver, y el partido de mañana, entonces <risa> no sé, pero soy muy futbolero. De hecho, soy homónimo de un jugador uruguayo. No sé si ya te diste cuenta. Este. No, Álvaro, ¿qué? Álvaro, el chino Recoba. Ah. Pero bueno, este. Pues. Es que la no, gente está el... preguntando. La gente está preguntando que predigas lo del partido de mañana. Para que en la noche veamos si a lo mejor sí tenías un no, sentimiento. No, no, no me ha llegado ninguna predicción de esas. Pero, y lo que pues, se sí. te ocurra, es ¿eh? lo primero que se venga a la mente es comúnmente con como... 4-0. ¿Un 4-0? Lo primero que se viene a la mente y por más que nada por conocimiento de fútbol, pues yo digo que 4-0 a favor Argentina. Ok, vamos a ver entonces mañana qué sucede, pero ¿es la primera vez que nos llamas? Sí, la primera vez que te llamo y pero siempre te he seguido desde hace como cinco años, creo. Cuando estabas más delgadito. <risa> <risa> bueno, predice que voy a estar más delgadito, porque ahorita estoy hinchadito, porque estoy malito, pero ya me voy a componer. Sí, sí, se ve que también le entras a las dietas y hay cuidado de tu, de tu cuerpo, en un momento. Ok, mi hermano, pues este, mira, cuando quieras llamarnos si te olvidaste de algo que nos quieras volver a platicar, o de algunas otras historias, aquí te recibimos con mucho gusto. Muchas gracias. Qué amable ha sido, Oxlack, por, por escucharme. Y pues, un saludo a todo tu auditorio. Gracias a ti por contarnos estas historias. Y, y pues, de antemano también quiero disculparme si me escuchaban un tanto nervioso, pero pues es por. Me, me pongo así extraño. No, no, todo bien, todo bien. Sale. Saludos. Muchas gracias. Bye. Bye ¿Cómo viste? Uy, qué raro en entonces puede ser como un vidente o algo así, ¿no? Como que tiene el don, ¿no? Sí, hay gente que puede no precisamente predecir que, que va a suceder en, pues en el país cosas raras o algo así sino puede ser también dentro de su familia nada más Sí, bueno, que presienta que por ese lazo familiar de pronto que hay entonces sí creo que quizás a él le pase eso como tú a veces a veces latinas a cosas que me dices y, y son. Sí. Uh -huh. Sí, sí. Y él, pues mira, su historia, su primera historia de que un nor apareció dentro de su casa sí. y que le sucedió esta experiencia. A mí me pareció muy, muy original. Sí. Y, y al parecerme original y al, al parecerme real. Eh, me llenó de, de dudas de todo esto que se vio como que en cámara lenta como que este, esa cosa salió rápidamente huyendo de que después estuvo enfermo uh -huh. este digo, aquí solamente los escuchamos, no podemos saber si es verdad o falso, siempre dudamos pero esta historia me pareció muy, muy, muy original, sí. muy real y si es así, o sea imagínate qué es eso ¿Qué es eso que él vio? Sí, ¿O qué sea, sucede? ¿De dónde vendrán estas cosas? ¿Qué estaría haciendo dentro de su casa? Uh -huh. eso, y también con sus hijos, todo lo que todo lo que cuenta que pasó y todo eso, sí. Lo de los gatos, ¿verdad? Sí me, sí, sí me sorprendió la historia, sí. ¿Tienes abierto el, ¿El, cosito? el cosito? Sí, tengo abierto el cosito. Ah, bueno, sí, porque no entran llamadas. ¡Llamen, llamen! Y este, Cuenten historias. También me eh, al preguntarle de qué color eran los gatos, pues yo creo que si alguien estuviera inventando, pues diría que eran gatos negros, ¿no? Creo que es como que uh -huh. lo más común, pero no, o sea, dijo blancos, sí, es un par. ¿no? Entonces me pareció muy original su historia y a la vez sí, horrible, horrible. Sí. Hoy estamos con historias horribles. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, ¿quién habla? Eh, bueno, bueno, bueno. Eh, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Estás mintiendo? Disculpa. Sí, estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno. Sí, bueno. Sí, sí, ¿cómo te llamas? Creo que es me Este, Eduardo. Eduardo, ¿de dónde nos hablas? Desde Michoacán. ¿Cómo estás, Eduardo? A ver, ¿qué nos quieres platicar? Este, pues, no, les quiero quitar mucho tiempo, porque de hecho esta es una historia cortita. No, no importa, cuéntanos. Acércate un poquito al teléfono para que te escuchemos más fuerte, porque te escuchamos lejos. Este, no, les quiero quitar mucho su tiempo porque es una historia cortita, honestamente. A ver, dale, cuéntanos. Este, pues se hace cuenta que una vez estaba soñando feo, soñé que era de noche y literalmente soñé que me estaban agrediendo físicamente, pero Ay. no era una persona, era una sombra. ¿Una sombra? ¿Estaba golpeando? Sí, me estaba golpeando físicamente una sombra y al sentir los golpes en mi cuerpo sentía como si fueran puños de carne y hueso, okay. de una persona física. Ok. ¿Sentiste miedo? Obvio. De hecho, grité en el sueño y pues de hecho hasta en la vida real me escuché un gritar desde afuera de mi cuarto. Ok, ¿de lo fuerte que gritaste al despertar? Sí, no. Estaba gritando mientras estaba soñando. Ah, estabas gritando y estabas soñando. ¿Y cómo fue que despertaste? No, este... Haz de cuenta que mientras estaba soñando pues se dieron cuenta aquí en mi casa. Sí. Y, y se despertaron alarmados en lo que tenía. Pero cuando me di cuenta de la presencia de, de aquí en de mi casa, de alguien, de, la, de las personas que se dieron cuenta, noté de su presencia y pues ahí fue que acabó todo. Y sentí, pues, relajación y paz. De que todo se había acabado. O sea, es como si hubiera estado fuera de tu cuerpo. No sé. ¿En, en el sueño que recuerdas, pues... solamente recuerdas que te estaba atacando esta sombra o comenzó de alguna forma? No, solo recuerdo que estaba pasando eso, que me estaba golpeando una sombra. y gritaste entonces estuviste gritando hasta que despertaste no es que este estaba soñando pero se dieron cuenta de que estaba de que grité pero todavía tenía los ojos cerrados cuando se dieron cuenta sí. y fue que paró absolutamente todo y ahí Sentí alivio, respiré y dije al fin, al fin acabó todo esto. Y pues ya me quedé dormido otra vez y ya no me acuerdo qué siguió sí, después, pero es lo más vivido que recuerdo ahorita de que te sucedió algo horrible. sí, mientras estaba durmiendo. Y no volviste a soñar esa sombra. No. Bueno, y tal vez me preguntarán cómo supe que era una sombra. Sí. Porque era de noche y había luz pública. En ese sueño había... Público. Recuerdo perfectamente que en ese sueño había luz pública. Sí. Cielo de noche. Y esa luz no, no reflejaba, no se reflejaba dentro, no se reflejaba en la silueta humana sin, como para ser una persona de carne y hueso. No sé si notan eso, que cuando la luz pega, como que se nota cierta parte del cuerpo de una persona de carne y hueso. Uh -huh. Pues no, no pasaba eso. Ah, o sea, la luz le, le pegaba, pero se seguía viendo negro. Sí, sí, sí, sí. Como si fuera un negro. Ellos pues, pesar de, los detalles de, la, de las luces se veía completamente negro y plano. ¿Ah, ¿O sea que no tenía volumen? No era como, pues, una figura plana, como si de un dibujo se tratara. Oh. No. ¿Y te hablaba esta figura? ¿Esta cosa te hablaba cuando te estaba golpeando? No no, no. hacía algún ruido no no eso no no lo recuerdo y tú en el sueño estabas perdiendo la batalla sí sí sí sí sí sí sí sí, sí. y los golpes eran fuertes o, o era más el miedo de que esa criatura fuera extraña y desconocida las dos cosas las al dos mismo cosas. tiempo te pegaban con golpes como un humano normal, te mordía, te rasguñaba Sí, eran puñetazos en todos lados. Uy. Y me los estaba dando en el piso. Yo estaba acostado en el piso. Uy. No, pues sí, sí se estaba pasando de lanza, ¿no? Recuerdo perfectamente que el piso era de concreto, literalmente. ¿No te sacaba sangre en la en, en el sueño? No sabría decirte. ¿No sentiste? ¿Y de, cuando despertaste no te salió sangre? No, no. No. No, no, no, no. Nada. ¿Lloraste? No. No, solo sentí alivio al sentir que se habían dado cuenta. Ok. Ok. Bueno, sí, fue una un sueño de esos horribles y que pues le ha pasado a, a personas, es como cuando se sale tu espíritu de tu cuerpo y esos, eh, esas sombras no te permiten regresar a tu cuerpo, entonces te atacan. Sí he escuchado muchísimo de esos temas a lo largo de la, a lo largo de la vida, muchísimo, pero no sabría decirte si fue eso, la verdad. Bueno, suena, suena como una de esas historias. Bueno, mi hermano, ¿en qué parte de Michoacán estás? En Europa. En Europa, Michoacán, allá hay. ¿Cómo está la seguridad ahí en Europa? ¿Hay gente de la que ya no, sabemos? Muy está muy feo. Sí. En ciertas ocasiones ha habido balaceras. Ahí anda la gente mala. Sí. ¿Y solamente en Europa? ¿Mando? ¿Solamente en Uruapan o en, ¿en qué parte está más, más feo? Pues en muchos lados de aquí en Michoacán. Sí. De hecho, aquí mismo en Uruapan, pues las balaceras han tenido que suspender clases en muchas escuelas. Sí, sí. Sí, está feo. ¿Amanecen muchos muertos? Sí. De hecho, a una persona cercana le tocó vivir una experiencia. En ese aspecto de los balazos. ¿Qué le pasó? Salió de su trabajo. Y no recuerdo para qué lugar me dijo que iba. Pero, pero estaba merodeando el centro histórico de aquí de Europa. ¿no? Y se metió un se metió negocio. Y empezaron los balazos ahí dentro en el negocio. Y ella solamente se quedó quieta. Sí. La persona se quedó quieta solamente, pero el carro de atrás estaba pite y pite Ajá. para que se moviera. Pero esa, la persona, sin embargo, no hizo absolutamente nada, se quedó quieta con, para evitar pues, sí, sí, que le dispararon. cosa. Ajá. Pero luego después se enteró de que, la, de que, bueno, después de eso se bajó del carro la persona... Sí. cercana, se bajó el carro y cerca se topó ahí con el cadáver de un tipo todo balanceado Uy. y hace cuenta que al final dijo que al final la persona de, del carro, del vehículo que le estaba pitando atrás de ella sí. iba para recoger ese cuerpo oh, o sea que para un cuerpo. los matan y se los llevan supongo, no sé supongo. Y ahí en el en el centro de Uruapan. Sí. Ok, y no hay para cuándo se acabe todo eso en Michoacán, ¿verdad? No. No. Ya se adueñaron del estado. Pues sí. Muy bien, mi hermano Eduardo, pues te agradecemos que nos hayas llamado, contarnos la historia que viviste sí, y esta otra historia que también es horrible. Sí, de hecho, este, quería decirte que, bueno, ya te lo he dicho en otras ocasiones, pero de hecho te... Me... Yo recuerdo, según mi memoria, te he estado siguiendo como desde el 2014, por ahí. Desde chiquito me seguías. Sí. Uy, ¿y por qué, ta, por qué tan, tan, este, tan serio? Eduardo, ¿por qué tan serio si ya nos conocíamos? No sé, no sé. ¿Te preocupa algo? No. ¿Estás bien? Sí. ¿Ves las transmisiones todos los días, en la noche? De vez en cuando. ¿Y cuando las ves, qué estás haciendo? Es ¿Ya te vas a descansar y ves algo antes de dormirte? ¿O estás trabajando o qué sí. estás haciendo? Sí, sí, sí, exactamente. Ok, ok. ¿Y te da miedo o te da risa el programa? Pa, ninguna de las dos. Pa. ¿Te es interesante? Sí, por supuesto. Ok, mi hermano Eduardo, pues te mandamos un abrazote hasta Michoacán y pues cuando quieras llámanos y cuéntanos más historias. Sí, igualmente. Saludos. Gracias. Saludos. Bye. Gente, saquen los chuperchats, por favor. Hoy es viernes, viernes de chuperchats, para que mañana podamos ir a, a comer un, un, este, un consomé, algo. <risa> Échenos la mano. Eh, vamos a despertar desvelados, y la cruda de la desvelada, y pues se antoja un consomecito, unos taquitos de falda, de pancita, una coquita fría, una. Taquitos con limoncito y, y chilito, ¿verdad? Uh -huh, sí. Háganos paro, gente, háganos paro con los Chats. Hoy es viernes de Chats. Y bueno, ya escucharon, hay, hay varias historias que nos están platicando. Y pues sí, debo decir que algo horrible precisamente es que Michoacán sea y se encuentre en, en esa, en esa, de esa forma, ¿no? Muy peligroso. Eh, siempre he dicho que Michoacán es riquísimo en historia, en cultura, en gastronomía, en leyendas y en incluso zonas arqueológicas inexploradas. Eh, muchos misterios hay en Michoacán, pero uno no puede entrar a la sierra, no puede entrar a los montes, no puede entrar sí. a los pueblos. Todo eso maravilloso que tiene Michoacán, lamentablemente. El año pasado fuimos como no para el desierto. Sí, pero ahí fuimos a. A Morelia, fuimos a Morelia y fuimos a, a Janitzio, que es este, uh -huh, uh -huh. lo de Día de Muertos, entonces pues sí. bastantes turistas en, esa, en esas áreas, pero para ir a explorar los montes y como les digo, estas zonas arqueológicas que sé que están ahí ocultas, que no han sido desenterradas, que hay lugares donde se encuentran vestigios, donde hay petrograbados, donde hay pinturas rupestres, donde hay leyendas, historias... Pues son en las en los en las comunidades eh, que pues, obviamente no, uno no puede poner un pie por ahí. Qué lástima. Porque Porque México tiene muchos sitios muy bonitos. Y pues lástima a esas cosas que no se puedan conocer. Sí, eso sí, no no, no pues, se puede entrar. Lo mismo pasa del de la, lado de Guerrero. Eh, y pues, en muchas partes, de, en muchas partes en, en, de otros países también sucede lo mismo. sí. Sí. Hay que tener cuidado porque... Pues, Colombia hubo un tiempo en que no se podía ir a algunos lugares porque también era bien peligroso. Sí, sí. Sí, hay que ir con cuidado. Bueno, uno como explorador que le gusta investigar y buscar cosas que a ver qué se encuentra, uh -huh. pues le da por entrar a cualquier lado, pero... Pero no, no, no es así de, de sencillo, hay que tener mucho cuidado. Dice Sakurita Moon, te admiro. Saludos a toda la banda Moroya, A veces las historias de los vivos son más aterradoras que las de los muertos. Nos mandó 250 pesos. Gracias, Sakurita Moon. Gracias por ese apoyo. Qué buena onda que nos apoyes con los eh, taquitos para el día de mañana. Gracias, Sakurita. Sa sabadito. Sí, Sakurita dice que yo me, yo la bloqueé porque te mandó saludos. O sea, imagínate. Yo no sé, hay, ¿La hay, hay muchos moderadores, Sakurita. Igualmente, pues muy bien que estés aquí. ¿La bloqueaste porque me mandó saluditos? No, yo no fui, no sé, seguro sería otro moderador y ella pues me vive acusando de que soy yo. Entonces, la paz, Sakurita, no pienses que yo fui o alguna cosa así. Muy bien. Ok, ok. Saludos. Ok, Sakurita, gracias. Hoy te luciste, Sakurita, muchas gracias. Dice, siempre estoy así aquí, solo que a veces prefiero estar en shadow. En no la, habla. En la no. oscuridad. No, no habla y hablen todos, que aquí lo chévere es que todos interactuemos, que contemos historias. Dice y que, el Guadalupe. Y que sobre todo llamen, ¿no? Que llamen. Dice Guadalupe, pelea, pelea, pelea. Ay, no. Dice. Yo no sirvo para eso. MMG, nadie te bloqueó. <ríe> nadie, sí. <ríe> o no sé, pero yo no fui. Dice, ya se lamentan, sí fue, sí fue, yo vi dice María de Jesús Michoacán era tierra de los caballeros templarios y entraron en disputa con otra organización del crimen organizado María de Jesús hoy ha estado como este como Google todo lo que hablamos ella da datos ah sí María sí. Jesús sí ella es muy ha estado diciendo muy todo. activa en el chat y, y todas las cosas que cuenta son muy interesantes dijo que, que, no, que no se subía al muerto que hay que ir con un doctor, que eso no era cierto, que eso era una enfermedad, que ya la ciencia lo había investigado y así ha estado dando datos María de Jesús. Eh, es Alexa, dice Gerardo Guzmán, es Alexa. Dice: Después de que me saludaste a medio mundo, Michoacán, Charlie, pensé que habíamos consentido la traición, hermano. José no, no Ponce, eh, Dalpong dice templados, porque no era templados, era templarios. Eh. Saludos desde Desmintiendo Casos Paranormales, dice Rebeca. ¿Cuál es el número? Bueno, vamos a poner el número en pantalla nuevamente para que nos llamen y nos, nos cuenten una historia horrible. Una historia horrible. Como sí. ya se dieron cuenta, hay historias horribles de todo tipo. Y como decía el monje loco, fue horrible, fue horrible. Así es como queremos que nos cuenten sus historias horribles. Esta una noche historia horrible. de viernes... Cuéntanos el Estorio Viernes 41 de la noche, eh, el próximo ya a que sea el partido. Lo bueno que nos vayamos a dormir y despertemos, va a empezar el partido. ¿A qué hora es? ¿A las 10 de la mañana? No, a las 12. Ah, ya. Sí, sí, sí va a suceder, que nos dormimos y cuando estemos despertando es que va a empezar el partido, entonces eso es lo, lo bueno, que dormiremos hasta que empiece el partido. Dice Álvaro recoba Álvaro que estuvo aquí, que fue el que nos habló por por teléfono que nos contó su historia dice sí puedo entender el tema científico sobre la parálisis del sueño y es más quiero creerlo pero tan tantas a lo largo de mi vida pero tantas a lo largo de mi vida o sea que álvaro recoba entiende cuál, cuál es esto que se ha dicho de forma científica sobre la parálisis del sueño pero él en su experiencia siente y se da cuenta de que eso no es normal lo que le sucede no sí. es normal. que esa playera que traes es la que usó México en el Mundial de Francia 98, exactamente. Claro, claro, mi hermano, claro. O sea, no sé si sea si me estés ilustrando. Si sí, que haces ese pichón Oxlack se puso una playera de México sin saber que fue la que usaron en Francia 98. Le voy a decir. Pero esta es del 2014, ¿sí? ¿eh? La de Colombia. Sí. Sí, sí. Esa fue la que usó James. Esa fue la que eh, usó James. Uh -huh. Esa fue la que soja. Sí, cierto, sí recuerdo. Sí, la salió 2014. ¿Te en la del Mundial del 2014, ¿no? ¿Te llenaste de mole? No, de um, salsa. ¿De salsa? Sí. <risa> sí. <risa> la, eh, hombres mucho, Leslie. Vamos a ver, vamos a abrir el cosito para que puedan llamarnos por teléfono y contarnos ver, sus historias. Te queda bien, Oslan, dice Maru. Maru, genial. Sí, muy chévere. Este, cuento un podcast con Chris Cross, tenemos una llamada. Son las 12:43 de la noche en relatos oscuros. Hola, buenas noches. Le colgué, no colgó. Creo que Silvia dice que saludos. Que si le puedes mandar saludos al esposo, Silvia le mando un saludo al esposo. No, no, no Pone, puso el nombre. Ya se fue. Le, Silvia le mando un saludo a puso el nombre. No. Silvia Jack dice: Saludos a y Andrea. Le pueden mandar saludos a mi esposo Alfredo. Saludos, Alfredo. Le mandamos un saludo mm -hmm. a Alfredo, eh, que está viendo esta transmisión. Espero que esté viendo la transmisión. Alfredo, un abrazote. Abrazo. Saludos. Ya eh, se le mental, le pregunta a Emea que si es hombre. Oh, <risa> ¡Ya salieron oh. más trapitos! No puede ser posible. <risa> eh, Emea, eres hombre. Sí, me hace hombre, sí. Por cómo habla, sí. Ay, ah, yo cerré el programa. ¿eh? Yo puedo decir que me hace hombre. Ahí está, mira. <risas> sí, buenas noches. Relatos oscuros. bienvenido. Bueno. Saludos, mi hermano. ¿Cómo te llamas? Eh, yo llamo Jesús Emanuel. Jesús Emanuel. Este, sí. ¿de dónde nos hablas? Desde Guadalajara. Desde Guadalajara, Jesús Emanuel. O sea, ¿Jesús qué significa? Eh, tengo entendido que, que es como Dios con nosotros, algo así. No, Emanuel es Dios con nosotros. ¿Y Jesús? Ah, este, bueno, este, no, no sé muy bien. Tengo entendido que, que es casi, casi lo mismo. Yo también no sé que sea Jesús. Hasta ahorita me lo pregunté. Pero bueno, Jesús Emanuel, eh, desde Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos quieres platicar, este... Jesús? Ah, si te quería contar, este, pues a ver, sí que una anécdota que me pasó cuando trabajaba de velador, pero en Orizaba, Veracruz. Ah, cuéntanos. ¿Hace cuántos años fue eso? Ah, ya tiene como unos 10 uh, años, creo. Como hace unos 10 años en Orizaba, Veracruz, eh, hay muchas leyendas e historias allá en Orizaba. ¿Qué pasó cuando eras velador? Sí, yes, El caso es que un tiempo estuve trabajando para el ayuntamiento como obrero. Okay. Y estaba como eventual. Okay. Este eh, eh, como eventual, pues tuve que cubrir unas vacaciones del señor que es, del verador que estaba en el mercado de flores, que era, Venustiano Carranza, Ajá. que estaba pues ahí pegadito al río. Okay. Cerca del Palacio Municipal. Okay. Y este recuerdo que una noche, este, o sea que son dos historias. Sí, sí. En la primera es que entraba creo que como a las ocho de la noche y pues abría hasta la hasta el otro día como a las cinco de la mañana. Sí. Pero pues toda la noche me quedaba yo solo dentro de la pues del mercado. Damos este a veces este, entraba un policía era que pues también este vigilaba como yo pero nada más que vigilaba pues toda la pues por fuera no las calles y ahí okay. andaba pero pues yo era que me quedaba dentro del mercado ok y este recuerdo que pues en mis primeros días pues sí nada más tenía ahí como un diablito de las estas que ocupan para cargar cosas caí con unos cartones para que uno se acostara no y ahí este pues es pasar el rato sí y recuerdo que estaba, este, pues ahí este, acostado y ya estaba durmiendo y escuché que me empezaron a hablar. ¿Qué te pero decían? Me decían, este, hey, joven, muchacho. Uh -huh. Y pues me este, abría mis ojos y me asomaba, pero no había nadie. Y este, se supone que este, el mercado, eh, casi todo se iban, nada más unas cuentas este, locales quedaban. Uh -huh. Y eran los que a veces este, pues, me pedían permiso para entrar al baño, porque unos dos este nuevos que tenías que entrar con unas fichas okay. y las fichas las tenía yo por eso me tenía que hablar a mí para que me pagara, y yo le di la ficha y ya pudiera entrar al baño ok y el caso que así fueron como creo que dos tres veces que escuchaba que me hablaban me decían, este hey muchacho joven y cuando me, me paraba a ver porque yo estaba como en un cuartito pues, por donde no podía ver pues todo la todo el mercado, todo como una esquinita, uh -huh. y pues no, no veía a nadie, y eso que me iba a asomar a los demás pasillos, pues para ver si, no sé, alguien ahí estaba haciendo una broma o algo así, pero no, y ya este, pues al último, mejor decidí ponerme mis, mis audífonos, pues por así que para, pues, para guiar, para ignorar esas voces. Sí. Pues sí, estaba todo medio cañón y pues... Okay. Eh, pero El esa... otro día, cuando a las 5 de la mañana que ya abrimos el mercado y empezaron a llegar los demás locatarios. Sí. Este, y ya estaba yo en el, eh, pues En la puerta del baño, ya dando ficha por pues, la gente que llegaba y que ocupaba. Sí. Una persona me preguntaron que si ya me habían asustado. ¿A poco? Y yo me quedé, eh, pues sí. Y ¿sí ¿qué te dijeron? Digo, no, pues me hablaban. Me decían, me ahí, decían, muchacho. Sí. Y no te hablaban por tu nombre. Digo, no, pues yo creo que, pues, el, el fantasma todavía no sabía mi nombre porque <ríe> me decía muchacho. Y es que los señores me decían que al otro al velador de base sí igual le hablaban, pero le hablaban por su nombre. Ah, o sea, sí. Sí había un fantasma ahí adentro del mercado. Ajá es que yo lo he escuchado como si fuera una señora como decía eh hey, joven cómo decía Alberto Ajá, como... Sí, como que... ¿Escuchaba que se acercaba joven decía, hey, hey, joven joven joven, hey, joven hey. okay. o era más de señora Preparaba, y pues no era nadie hey muchacho Ok, y, y, y eso fue un día y los siguientes días no te dio miedo quedarte nuevamente ahí o que te volviera a hablar eso, me pasó nada más como tres días, yo de ahí como, como, como me ponía los audífonos, sí. y este, ya, ya. Ah. cerraba los ojos, se ponía los audífonos y decía, ahí nos vemos, ahí entre quien entre, <risa> salga el fantasma, el diablo, qué miedo, bueno, bueno, Bueno, bueno, bueno. Hola. Hola, hola, hola. Bueno, ¿sí me escuchas? Ahí ya te escuchamos otra vez, sí, te escuchamos otra vez. Te fuiste por un momento. Perdón, es que se perdió vez la señal, yo creo. Sí. Pues déjame mandar un saludo a Claudia Gemme. Este, la otra fue en el mismo, en el mismo deberador. A ver, dame, dame un. Dame un segundito. Bueno, dame un segundito, manda un saludo y, y vamos con la segunda historia, ¿sí? Sí. Ok. Claudia G.M., gracias por esos veinticinco pesotes. Gracias por ese super sticker. Claudia, qué buena onda que nos estés apoyando esta noche. Sí, sí. A ah, Hey Jude, dice que un saludo para su esposa Carla Itzel. Son de Puebla, no nos pudieron saludar en aquella ocasión que fuimos, eh, pero pues aquí está Hey Jude, le mandamos un abrazo a él y a su esposa Carla Itzel. Gracias. Muy bien, este Lucho, cuéntanos entonces la segunda historia. Sí, este, bueno, continuó. Ya cuando ya me iba a tomar mis 15 días de cubrir esas vacaciones, uh -huh. este, recuerdo que, pues, igual estaba acostado con mis audífonos y... Creo que debe haber sido como unas, la una o las dos de la mañana. Y el caso que me expuse, eh, empecé a escuchar ruidos como de una pelea en la calle. Sí. Pero una pelea así, este, pues, fuerte. Porque se escuchaban gritos... Este, de hombres pues como que este, diciéndose cosas sí. grito de mujeres que les decía así de cálmate y no sé qué que le gritaba pues a la... no sé si era su esposo o algo así y, este, y yo como que tantito tenía miedo pues no, no, no me quise salir a la calle a ver porque también se escuchaba que este este... en el mercado tenemos... bueno tenía un, una puerta de... un portón de metal Sí. Muy grande, pues para que entraran los camiones a meter la, las flores y demás productos. Y pues se quedaba todo cerrado. Y escuchaba como que este, en un momento se recargaron de la puerta y la golpeaban. Incluso llegué este, a escuchar como que, como si le pegaran con unas cadenas, porque se escuchaban los cadenazos, ¿no? Pues, este, que golpeaban la puerta. Este, y pues yo asustado pensé que este porque en cualquier momento iban a llegar las, las patrullas, algo así, para que vieran el. O sea, despejarlos, arrestarlos, no sé. Sí. Pero no, se seguía, este, estuvo ahí como, escuché estos ruidos como <ríe> media hora. Pero nunca llegó nadie. Okay. y no... Y este, así como empezó de todo el ruido de pelea, sí. en ese momento se, se dispersó, no se escuchaba nada. ¿Y no se pudo asomar por algún lado para ver si eran personas allá afuera? Era que estaba prácticamente encerrado. Ajá y este, y sí tenía que caminar, bueno, un, un perrito para, para asomarme, y este, y como le comentaba al principio, que este, solía entrar un policía que tenía llaves igual y todo, para, pues para descansar igual un rato dentro del mercado, sí y se supone que él estaba ahí, porque él está, se tenía su, su sillita, como a unos dos, tres metros de donde yo estaba, no lo veía cuando, cuando yo estaba yo en la esquina, pero sí más o menos tenía calculado de qué horas llegaba. Y yo pensaba que si, si él estaba ahí, él sí se iba Pues a veces se tenía que asomar. Sí. Y, y no, no, no escuché a nadie y tampoco escuché este, patrullas o algo así. Y pues el Palacio Municipal igual ahí tiene vigilancia y eso a las 24 horas y nadie en este, se fue igual a asomar. Ok, entonces esto pasaba en el Mercado de Flores. Ah, en el Mercado de Flores. Este, se llama Venustiano, Venustiano Carranza. Allá en Orizaba, Veracruz. Vamos a ver si alguien a, de la gente sabe que vio a Orizaba. A ver si saben si hay historias paranormales ahí. O si es sabido que espantan. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Este, bueno, trabajando en esa... Eh, de velador, en esa parte, no estuve, sí, como, como 15 días, una ah. de vacaciones. Entonces, en tan pero, poquito pues, tiempo. Ya, este, Leo, de obrero, en otro departamento, estuve ahí como dos años. Ah, ok, okay, pero entonces, como velador, ahí fue, que en 15 días, le sucedieron estos dos, dos cosas, sobrenaturales. Entre sí, estos dos eventos. Y había pasado otras cosas, igual me extrañas, pero cuando estaba en otros departamentos, pues eso nos gustaría que nos platicara la siguiente vez. ¿Ahorita está trabajando o está en su casa? No, ahorita está en mi casa. Ah, bueno, ¿le gusta ver el programa? Sí, se me hace muy interesante. Qué bueno, qué bueno que también se animó a hablarnos sí, y no. contarnos las estas historias. Las historias de son las más buenas. Sí, de que igual yo tenía ganas de hacer un tiempo hablarles, pero por mismo de que siento que mi señal luego no se pierde muy fácil, digo, no, pues, se lo voy a estar cortando a cada rato. No, pues estuvo muy bien, muy bien, Eduardo, no, este José Jesús Emanuel, ¿verdad? Sí, Jesús Emanuel. Eso, Jesús Emanuel, un abrazote hasta Guadalajara. Igual, igualmente, bueno, como o así sea, que como todos te han comentado, igual te sigo desde. Me que desde que era chavito que recuerdo que hiciste una vez un video desmintiendo lo de las sirenas ah, son que son sí. unos chavos buceando los habían visto y no sé qué pez sí ya tiene mucho y sacaste ese video desmintiendo y que le hago por eso parece que parte en eso de ¡ah! se cerraron un canal y ya estaba bien preocupado de ah manches! ah entonces no sabía eh. a ver a, a Lowe's. ya tiene mucho mm -hmm. tiempo que me sigues gracias Jesús, gracias, gracias, qué bueno que, que todavía estés por acá, que veas las transmisiones y sigas apoyando el canal. Sí, no, pues es uno de mis, parece que, de mis canales favoritos, ¿sí? gracias. y también de que, pues has ido mucho a, a mi ciudad, porque, pues bueno, soy de Orizaba, de Veracruz. Ajá, sí. Aunque ahorita estoy acá viviendo en Guadalajara. Ah, ok. Sí, sí, sí, he ido a Orizaba, ya fui como unas dos, tres veces. Muy bonito. Eh, pues ahí también tú has sido, ¿verdad? Sí. Pues sí, contigo. Sí, ¿Sí? <risa> dos veces. Sí. Bueno, muy bien, este Jesús, un abrazote, espero que nos vuelvas a llamar y nos cuentes otras historias, las que me comentas que te pasaron cuando estabas trabajando en otro lado. Sí, muy bien. Yo creo que en otras a veces tenga la, la suerte de, de marcar que esté todo bien y pueda contarles mis pequeñas historias. Claro, mi hermano, que estés muy bien, un abrazote. Igualmente, cuídese pues, mucho. Saludos. Bye. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Órale, qué padre que, que nos llamen, este, gente que apoya el canal desde hace mucho tiempo. Eso me pone muy contento, la verdad. Mm -hmm. Gracias a Volcom 612 Infected Terran. Volcom 612 Infected Terran Nos uh -huh. mandó 65 pesotes Las camisas más épicas de la selección De México y Colombia Sí, oh, uh -huh. sí Volcom, uh -huh. ¿Tú tienes alguna, Volcom, ¿Tienes alguna playera de la selección? Eh, sí, sí, cierto Esta sí. es la de... Yo recuerdo a James con esta ¿verdad? Sí, sí, sí La del 2014 ¿Esta es 2014? Uh -huh. Entonces ahorita es diferente La, la sí. de Colombia es diferente sí. uh -huh. Pero esta es la más chida no, hay más. ¿Te gustó la...? Pero esta es la... ¿La nueva está mejor que esta? Eh, pues hay, hay... No, no, no. no Hay una nueva que sí no me gusta. Porque es como un amarillo más clarito. Esta está muy padre. Pero hay otra que sí me gusta que... que Hay varias que sí son muy bonitas. De la selección. De la selección. Hay... ¿Cómo le llaman a la selección? ¿La cele? No. ¿El tricolor? El tricolor. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Acá también le llaman el tricolor. Sí. La de Colombia fue el Mundial de Brasil. Sí, la de Colombia sí. fue el Mundial de Brasil. Uh -huh. Sí. Dice Álvaro Recoba, que dice que también sí, le gusta verdad, el fútbol. verdad, verdad. Este, verdad. Pues son 12:59, un minuto, será la una de la mañana. Le mandamos un abrazo a toda la gente que vive en Zamora de los Tepocates, también a San Cristóbal de los Jumiles. Y también aquí saludos para eh, Chichen Itza, Chichen Itza el Alto. Y también acá tenemos gente de eh, Huehuetocan de los Nopales. También tenemos aquí un abrazo para San Cristóbal Cefiroso Cefiroso ¿San Cristóbal? Seferino. San Cristóbal Seferino, un abrazo también para todas las comunidades que nos ven en la, en la montaña allá en, en diferentes partes de México. También acá nos, nos mandan saludos desde... Eh, Mira la historia, un... A ver, ¿cuál? Ahí, el, el circo. Yo sigo a Oxlack desde que él iba a la primaria. Recuerdo que siempre me pedían unas sabritas cuando iba a recogerlo a la salida. ¡Ah, chingar! ¿Verdad? <risas> ¿Qué, ¿Qué demonios? ¿Verdad? ¿Eso? este Un ¿Verdad? saludote también para... San Isidro, San Isidro Cuexcootlán, San Isidro Cuexcootlán también, mandamos un abrazote a San Isidro Cuexcootlán y también a Santa Elena, Santa Elena de las Cochinillas, un abrazo Santa Elena de las Cochinillas, este, un abrazote para, para todo México, eh, nos están viendo desde todos lados, San Crispín de los Tomates también, San Crispín, Ahora a, a San Crispín, allá ya está amaneciendo Como México es bastante grande Ya ya es otro uso horario en San Crispín San Crispín De las cochinillas ¿Dónde es que vive? Jaimito del Cartero Vivía eh, Jaimito del Cartero Jaimito del Cartero vivía en este, Siempre me, me Era en Michoacán, sí, también era. Me daba curiosidad cuando decía eso, ¿y si sí existe? Pues tiene una estatua Jaimito del Cartero En, en ese mm. pueblo ¿Dónde, ¿Dónde era Jaimito el Cartero? Este. Eh, te, te, tangamandapio. Tangamandapio. Un tangamandapio. Oh, perlito, ¿cómo era? Ay, <risa> mi Tangamandapio. En Tangamandapio. Y, y tan, tanto fue que todos sabían que, sí, sí, que era el Tangamandapio, uh -huh. que le hicieron una escultura ahí en Tangamandapio, uh -huh. a Jaimito el Cartero. Y mira que los que veíamos el chavo siempre pensamos que era de mentiras. Un, inven uh -huh. un lugar inventado. Uh -huh. ¿Sí? También existe la chingada. Sí. Sí, sí existe mm. la chingada. De hecho, aquí hay gente de la chingada. Le mandamos un abrazote también a todos los la... chinganantenses. <risas> chinganantenses. Chinganampenses que están aquí. Les mandamos un abrazote allá en Michoacán, que nos están viendo también, que son oriundos de hijos de la chingada. Allá en Michoacán, también, también existe la chingada. Mm. Sí. Mm. Eh, ese fue un historiador. Eso sí fue un historiador. Sí. Eh, ¿Qué vos me sirve para irme para allá? Tangamandapio es un pueblo en Michoacán. Sí, sí. Y a veces María de Jesús eh, Google. Mm. Tangamandapio es un pueblo en Michoacán. Es la nueva Alexa. Pues sí. María de Jesús es la nueva Alexa. Más efectiva que Alexa. Tangamandenses. Bueno, gente, pues es hora de poner esto. Sí. Ha sido una Bonita noche, llena de historias horribles e interesantes. ¿Qué te pasó el programa? Muy bueno, muy bueno. Solo que les falta llamar, más para contar más historias más buenas. Bueno, nada, saludos antes de que nos vayamos. Bueno, les mando muchos saluditos a todos los que me saludaron. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Saluditos a Mauro, a Carlos B, a José, a vos, a Pum, a, Mía, eh, a quien más, eh, a la angel a penny a todos todos porque pues todos los días están muchas gracias por estar aquí Se les quiere mucho y muchos días. gracias a todos los que nos acompañaron estaré en mis redes sociales en patreon mañana nos vemos en patreon en facebook en instagram en la nueva página de facebook en el canal de youtube mañana subimos Creo que sí, subimos un nuevo video mañana en el canal de YouTube y por la noche, si Dios lo permite, estaremos aquí para platicar y contarnos más historias perturbadoras, aterradoras, misteriosas. Esperemos que mañana México le vaya muy bien sí. y si no le va muy bien, pues ya ni modo, era lo que traíamos. Bye, Dalia. Estamos en contacto, gracias a todos, prepárense sus historias para la noche. Inviten a otras personas para que cuenten sus historias y conozcamos más acerca de este mundo sobrenatural. Ay. Y otro día vamos a hablar de lobos y no hablamos de lobos. Pues estuvo buena las historias horribles. Mm. Mañana sí si que hablamos de hombres sí, lobos. Sí, sí, que todos quedaron esperando. Bueno, mañana hablamos y ya. Bye, Danubio. Bye. Bye, you, hey, Bye, dice, Bye, Seba. Bye, Denny. Mm. Sí, se quedaron esperando. ¿no? Mañana, mañana, hombres lobos. No. Y otros bicántropos.